Saludar a Moni desde el móvil a las 10 de la mañana con 19 minutos. Esto está pasando en Sunchal. Te escuchamos, Mónica. Mira, si fuera una noticia buena, te diría muy buen día, Gustavo, porque el tiempo acompaña, el sol está espectacular, el clima es ideal. Se va poniendo de primavera, se empieza a comportar en realidad. Pero bueno, nos vinimos hasta aquí, nos vinimos hasta Roque Enspeña, Peña, ¿sí? La dirección, el número exacto es 355. Hablábamos hoy a la mañana, habríamos con esto de un robo eh, que se había dado justamente aquí. En, en esta calle, el robo del auto, Natacha, no es el primer robo, justamente conversábamos de esto, no es el primer robo que te toca vivir, es el tercero ya, y, y ahora queremos saber si tenés alguna novedad, si desde el viernes a la noche que le cuentas a la gente cómo fue, le vamos a contar también a la gente, Gustavo, desde dónde están las cámaras, por qué no se pudo ver, qué trabajo se estuvo haciendo. Hola Natacha. Hola, sí, buenos días, buenos días Gustavo también. Bueno, contanos, esto se da, me decías, a las 2 de la mañana fue la última vez que se vio el auto. Sí, mi hija sale a despedir al compañero, un amigo que vive acá enfrente justamente, y el auto estaba estacionado, que está estacionado donde está el auto ahora, este auto ahora. Pauli te va a mostrar a dónde exactamente, está, está dónde estaba estacionado. Natacha, ¿ustedes lo dejan aproximadamente qué hora el auto ahí? Y nosotros llegamos de, de buscar a mi hija, pero lo cargamos con mercadería atrás, que el sábado íbamos a salir a, a repartir a Humberto, con nuestro mini emprendimiento, uh -huh. y bueno, eh, cargamos algunas cosas en el baúl, y nos fuimos para adentro, el auto no quedó con la llave puesta en realidad, la llave quedó en el asiento del acompañante, y, y bueno, y... Mi marido se fue a bañar, yo me puse a mirar una película porque la idea era volver a salir y nos quedamos dormidos, nos venció el sueño y por mala suerte quedó ahí la llave. Mira, mientras estoy charlando con vos, perdóname, estoy mirando para el otro lado porque ya hay gente de la policía. Entiendo que lo que está atrás es la camioneta de, de lo que es ahí, ¿sí? La camioneta negra, Gustavo. Si quieres darte vuelta, Pauli, y podés enfocar directamente allí en Cross, están golpeando. Entiendo que es camioneta de, de ahí, que está eh, eh, trabajando en lo que es Cross, porque Cross tiene, ¿sí? Cross tiene una de las cámaras que justamente tapa la, la planta de mora que hay, Natacha. Sí, esa planta está re grande y bueno, supuestamente no se puede ver porque justamente es muy grande y no, no se alcanzaría a ver para acá. ¿Hay alguna otra cama de seguridad en la cuadra que vos tengas conocimiento que pudieras preguntarle a los vecinos? Sí, estuvimos averiguando, pero no, no, no, porque acá a la vuelta está el super, eh, el, super, el Ronda. supermercado Ronda. Exactamente. El, fuimos a hablar con el hombre nosotros, y él tiene cámaras solamente adentro, no en la vereda. Después sí fuimos a la panadería que está sobre la avenida. Aromas del Trigo. Exactamente, ellos tienen también cámaras de adentro, la señora se re buena, sí. se puso a mirar con nosotros las cámaras, y pero solamente apuntan a la puerta. Se ve que pasa un auto, como a las 3 de la mañana, eh, blanco, pero no sabemos si es el nuestro o no, y parece que sigue de largo entonces fuimos hasta la tienda de Maite que también tiene claro. eh, cámaras afuera, siempre suponiendo que se fueron para allá Claro. respetando el sentido de la calle en tal caso exactamente, si hubieran doblado por esta, que es Alem van uh -huh. a dar hasta la avenida Sarmiento, que supuestamente también hay cámaras del agua potable, enfrente también hay cámaras, y acá a la vuelta ya tenés el ferrocarril, que también hay cámaras ahí enfrente del hongo del agua potable. Es una de las salidas que charlábamos hoy a la mañana, Gustavo, porque a través del agua potable te vas hasta donde tapa, te vas a la, a la granja y te vas a la pollería que hay sobre la 280 y también puedes salir a la ruta, esa es una de las alternativas que conversábamos hoy a la mañana. Exactamente, Moni, te estamos escuchando atentamente. Por supuesto, tenemos muchísima gente que está eh, siguiendo este móvil que estás haciendo en vivo, con un excelente trabajo también eh, con Paula, este, que está colaborando con nosotros. Agradecerle a Natacha, este, quien es una vecina de nuestra ciudad, y por supuesto, eh, uno también le tiene mucho aprecio a ella y está también dolorido, ¿no? Porque en este caso le sucede a ella, digo, pero si le hubiera sucedido a cualquier otro vecino, viste que te da, te da mucha pena todo lo que cuesta duele y, y que, te, que te ultrajen así de esa forma debe ser eh, muy doloroso. No sé si Natacha me escucha, si me está escuchando, le voy a sí, preguntar sí, a ella, eh, bueno, lo que pudo hablar con la policía, ¿cuáles son las hipótesis? Porque me imagino que los investigadores, la policía ya maneja alguna hipótesis, Natacha. Bueno, lo que nos dijeron a nosotros es que no tienen nada, que solamente tres cámaras de seguridad habían re, eh, estaban revisi estaban viendo, eh, bueno, nosotros también nos ofrecimos, porque no hay tres cámaras solamente en Sunchales, supuestamente hay todo pero bueno, su hay solamente tres cámaras que la policía estuvo mirando. ¿Pudiste contactarte, me contabas, con la gente del municipio, con la, con Quiroga exactamente, o no Natacha, no pudiste hablar con ellos para ver si estaban viendo las cámaras, si se podía eh, revisar algo más, ¿algún otro dato, alguna otra información que pudieran darte? Nos fuimos hasta Punto .gov uh -huh. eh, para ofrecernos para mirar las cámaras de seguridad, somos cuatro ojos más también que nos ofrecíamos, y nos dijeron que no, que sin autorización del fiscal, no se puede. nosotros no podemos mirar nada. Te cuento Gustavo, como dato de último momento, quien tiene el caso es el doctor Castellano, ¿sí? él es el fiscal que está a cargo en este momento de lo que ha sido el robo aquí en Roque San Peña. Exactamente, el doctor Martín Castellano, fiscal de la causa, entonces vamos a ver, ya ha instruido a todo el personal de la Agencia de Investigación Criminal como para que comiencen... Bueno, aquí también hay que ir este, armando un rompecabezas, me imagino, ¿no? Buscando pieza por pieza, cámara por cámara, y la otra pregunta que me hago, y esto ya sí. es una opinión eh, y lo hacíamos esta mañana, ¿no? Hasta... Hasta, a cu cuánto sirven eh, el centro de monitoreo no sirve no sirve el anillo digital sirve no sirve este bueno va a pasar también por ahí un poco la la cuestión moni Mira, cuando terminemos con esta nota me voy a comunicar con, eh, con la gente del Ejecutivo Municipal, me voy a comunicar con Quiroga, en, re, en realidad porque él es el que está en el centro de monitoreo, Sí, para ver qué es lo que pudo aportar él y qué otra información puede aportarnos, y qué es lo que nos cuentan, ¿sí? lo que quiero que me cuenten, lo que quiero que me vuelvan a reiterar, es cómo funciona este famoso anillo digital que tenemos en Sunchales, sí. eso es importantísimo, porque, Mira, aquí veo, nuevamente Paula, si podés, si querés... Eh, filmarlo, Esta es la camioneta de ahí ¿sí? Esta es la camioneta con la que está trabajando La agencia de investigación Yo entiendo que lo que están haciendo Es recorrer las cuadras para ver ¿sí? Qué cámaras pueden, se pueden llegar a encontrar Para poder rastrearlo en, Va a ser un trabajo arduo Me parece que los unchanenses vamos a tener que poner el ojo En esto de tener muchísimo cuidado de estar muy atentos a la gente que está a las vueltas, y Natacha, recordarle a la gente cuál es la patente del auto, cuál es la última hora en la que lo viste, para ver si algún sunchalense estaba por ahí a las vueltas, y, y vio algo, vio salir el auto, vio en algún camino salir, porque sabemos que en los caminos siempre hay gente. Sí, bueno, el auto es un Gol Tren Blanco, eh, patente NWD 943, que hasta a veces me cuesta bien. decirlo bien los números, eh, bueno, tiene del lado izquierdo tiene una calcomanía de dulce manía uh -huh. abajo la camión eh, la de River y del otro lado la Virgen del Rosario. ¿No te echa cuánto hace que tenías el auto? Del 2014. Lo usabas, me decías para trabajar para un emprendimiento que tenían. Ahora cómo vas a cómo lo estás resolviendo. Por ahora. De ninguna manera, porque otro vehículo no tengo. Tengo dos bicicletas, que uno va a mi hija a la escuela y el otro va a mi marido a trabajar. No tengo moto, así que tampoco puedo salir y dependo de mi papá, uh -huh. que tampoco es justo decirle, papi, tengo que ir a levantar un pedido acá, tengo que ir a llevar otro pedido. Se hablaba de que el auto tenía las llaves puestas. ¿Estaban dónde? ¿En qué parte del auto estaban las llaves? Las llaves estaban en el asiento del acompañante. Natacha, y se habla también, comenta en el informe policial, dice que el auto tenía una autonomía de hasta unos 300 kilómetros para hacer con el combustible. Sí, esa, el viernes a la noche, por mala suerte, le había cargado 2.000 pesos. Que eran para poder salir a trabajar el día sábado. Exacto, nosotros íbamos a ir hasta Humberto a llevar unos pedidos, en el baúl había mercadería cargada atrás, eh, bueno, y en el, asiento de la, en el asiento de atrás había unas camperas nada más. También había mercadería, también había material de trabajo, se suma todo Gustavo, se suma esta la, la sensación de que eh, se te meten en algo tan profundo, te llevan el auto, te llevan material de trabajo, te invaden en tu privacidad, francamente es un momento sumamente difícil y en el que reitero, vamos a tener que... Eh, enfocarnos en ver si algún, si algún sunchalense, si alguien vio algo en la ruta, si alguien vio algo, un auto en contramano, todo dato que puedan sumar, ¿a qué teléfono lo pueden hacer, Natacha? Al mío, 1545 9224. Te dejo dos minutos para un mensaje, porque entiendo que tenés algo para decirles, ¿qué le decís a esta gente que se que vino, que invadió, que te robó, que se llevó tu, tu auto, tu medio de movilidad, tu medio de trabajo, eh, que era lo único que nosotros teníamos, que yo tenía para, para salir adelante eh, con este emprendimiento, que con esfuerzo, con, con plata de mi último suelto, eh, pudimos emprender algo, mi hija me había prestado plata para, para iniciar el negocio y bueno, y con eso era una fuente de trabajo que por favor me lo devuelvan. Es tremendo, se hace muy difícil así, me, me ahora cuando vuelva al estudio, bueno, voy a trabajar un poco más en este caso para ver qué es lo que dicen las autoridades, para ver qué es lo que dice la gente de, de, del gobierno municipal, a ver si eh, si ellos con las cámaras pueden investigar un poco más, eh, es muy difícil, gracias por tu tiempo, y estamos a disposición obviamente Natacha. Gracias, gracias chicos. Bueno, te voy dejando, Gustavo, eh, desde aquí, desde Roque Sáenz Peña, mirá, es una calle muy circulada, estamos a dos cuadras de la avenida Independencia, francamente me cuesta creer, ¿sí? me cuesta creer que no haya una cámara de seguridad que pueda haber enfocado... Eh, desde, a partir de las 2 de la mañana, porque Natacha tiene como, como referencia, porque había, tenían ellos tenían un invitado en su domicilio, en su casa a cenar, que vive justamente enfrente, sí, que a las 2 de la mañana sale de su casa y ve el auto. Por ende, hasta las 2 de la mañana el auto estaba aquí, tampoco es que tenemos un rango horario entre las 2 y las 8 de la mañana aproximadamente, que, lo, que salen a, para, para utilizarlo tan grande como para que las cámaras no se puedan revisar. Sí, exactamente, Moni. Además, este ponerle en, en ese tiempo horario, si bien el auto tenía combustible, no digo, ¿cuántos uh -huh. kilómetros pueden hacer? Así que me parece que será cuestión de horas y ojalá y, y vamos a, a, bueno, a rezar. No sé qué podemos hacer como para que el auto aparezca. Eh, me parece que lo, lo más... este. Bueno, en todo esto sería que el auto aparezca en algún camino rural o en algún lugar abandonado, ¿no? Este, Entiendo, como, que lo, como que lo hicieron para, para, este, no sé, para causar algún tipo de daño nada más, pero que sea el menor daño. Lo conversábamos hoy a la mañana, Gustavo, la primera hipótesis eh, que, mane que se manejaba justamente era esta, que eh, hayan tocado, ir tanteando, ir probando, y que hayan eh, encontrado el auto con llave, con combustible, y se hayan ido a una de las que llamamos fiestas clandestinas, fiestas en los caminos. La policía estaba abocada, ayer yo te contaba, a buscarlo en, la, en, en las zonas de alrededor, porque ellos creían que iba a aparecer ahí. Evidentemente esto va más allá de esto, Sí, eh, el que lo robó, el, el que enco se encontró con esto, ya, yo entiendo que ya no está más en la ciudad, Gustavo. Bueno, Moni, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, querida. Gracias, Natacha. Gracias a ustedes, chicos. Ahí estamos, eh, trabajando desde el móvil, eh, justamente, eh, con Mónica, con Paula, con nuestro